Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre programación En el capítulo de hoy vamos a ver un tema un poco más de fondo que son los Extensions Métodos de Dart Extension Métodos es una técnica que nos va a permitir hacer que nuestro código sea más legible y por lo tanto más mantenible Si te gusta aprender a programar a través de tutoriales y ejemplos de aplicaciones reales no te olvides de suscribirte y activar la campanita adicionalmente si quieres participar del canal te dejo el servidor de Discord en la descripción así como mi Patreon donde puedes colaborar con el canal como lo están haciendo estas personas sin nada más que agregar, vamos al video. una de las peores cosas que suceden en los proyectos usualmente son las llamadas utility classes esas clases son un repositorio de, clases, de métodos útiles para resolver problemas comunes alrededor de todo nuestro programa que no tenemos dónde ponerlos. Estos métodos surgen de la necesidad de agregar funcionalidad a clases que no son propias. Supongamos que tenemos este ejemplo. Si queremos agregar un método en la clase demo podemos hacerlo porque es nuestro pero si queremos por ejemplo agregar un método que nos diga si un ID es válido lo que deberíamos hacer es crear una clase útil por ejemplo string útil para decir que son métodos útiles para los strings y acá por ejemplo tener un método estático isValidID que va a recibir un string y va a retornar true o false dependiendo lo que queramos validar entonces de esa manera nosotros podemos preguntar que si este ID es válido lo vamos a tomar para asignarlo en nuestro constructor por ejemplo entonces de esa forma si yo ejecuto esto imprime hola y si yo digo que mi string no es válido por alguna razón mi ID queda en null porque no pasa la validación estas clases útiles suelen crecer mucho en las aplicaciones suelen tener un montón de métodos pero el principal problema que tienen no es que tengan un montón de métodos, sino es que agregan una complejidad en la lectura de nuestro código. Por ejemplo, si ahora queremos leer qué es lo que está pasando en esta parte del código, si lo leemos se lee como if strings útil is válida id id then tal cosa, ¿sí? Semánticamente es correcto, pero a nivel de comprensión del texto o del código empieza a ser un poco rebuscado porque la forma en la que está escrito pierde sentido a nivel semántico. Lo que estaría fabuloso es poder agarrar la clase string y agregarle un método para preguntar ID is valid ID, por ejemplo. No pongo is valid porque is valid podría representar diferentes cosas. Vamos a poner identifier para que quede mejor y no sea un ID. Entonces... La idea sería que este método que nosotros queremos agregarle String nos devuelva true o false si el receptor de la llamada, que es nuestro ID, que es un String, es válido. Ahora, lamentablemente, nosotros no podemos venir acá y escribir la clase String y agregar el método isValidIdentifier porque la clase String no es nuestra, no la podemos modificar o si la modificamos, la tenemos que modificar en el código fuente de Dart sin embargo, a partir de la versión 2.6 de Dart se agregó un nuevo feature que se llama extensions method. estos, estos tipos de métodos, de, que son métodos de extensión son muy comunes en varios lenguajes Kotlin también los tiene en Android y Swift a su manera creo que también los tiene Objective-C los tenía desde muchos antes lo que nos permite es generar métodos con una notación un poco más linda que la de las clases utilitarias que si bien a nivel de código va a ser lo mismo que tener una clase útil pero a nivel semántico cuando escribimos el código va a ser mucho más agradable mucho más legible y la legibilidad lleva a la mantenibilidad para definir extensions method básicamente lo que nosotros tenemos que definir es una extension que es una nueva palabra reservada que aparece en Dart 2.6 y le vamos a decir un on, es decir, sobre qué clase vamos a escribir extensions y le vamos a decir que es sobre la clase string. A partir de ahí, todos los métodos que pongamos acá adentro van a estar disponibles para ser usado por la clase string. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo un mensaje puedo decir que tengo un método que se llama isValidIdentifier y que esto retorne true. Acá pueden ver dos cosas. Primero que yo no recibo un string. Entonces, si yo acá quisiera hacer alguna operación, yo tendría que hacer, por ejemplo, vamos a preguntar si this. cuando Vean que cuando hago this punto, el autocomplete me trae todos los, todos los métodos que son de strings. Entonces yo podría preguntar si el lowercase es igual a hola entonces acá yo podría poner hola y esto debería digo, imprimirme el hola, bien ahí me equivoqué yo, me tira error porque yo estoy llamando is valid identifier sobre id que es el atributo y yo lo quiero pasar sobre el parámetro, vamos a arreglar eso primero y ahora sí me devuelve que el identifier es correcto porque pasado a minúscula todo es hola y si le agrego un espacio debería dejarme en null porque el identifier no cumple la condición de isValidIdentifier. Si lo analizamos desde el punto de vista de el código que escribimos, esto es muy similar a la clase útil. Esta extension puede tener un montón de métodos sobre strings. Sin embargo, a nivel semántico, cuando yo leo, estoy preguntando if id is valid identifier then, la frase es mucho más natural y fácil de entender, sobre todo si tuviéramos otras condiciones o cosas anidadas. De esa forma nuestro código es mucho más legible. Sobre estas Extensions podemos hacer otras cosas como darle un nombre. Por ejemplo, podemos decir que estas son String Extensions. Y esto básicamente nos sirve para cuando hacemos un import. Si nosotros hiciéramos un import y esto lo tenemos en un archivo que se llame String Extensions, por ejemplo. Podemos hacer un Show de este string extensions para decir que me muestre esas extensiones o podemos hacer un hide para que cuando hacemos un import de un archivo estas string extensions no estén disponibles para el código en este archivo. Asimismo, las extensions pueden ser privadas. Si yo les pongo un guión bajo adelante, cuando alguien importe, por ejemplo, si esto, todo este código estuviera en un archivo llamado demo.dart, si alguien importa demo.dart no va a haber las extensions eso puede ser una buena práctica cuando tenemos extensions muy, muy específicas por ejemplo este isValidIdentifier nosotros sabemos que es, que es interno a nuestro paquete o a nuestra clase y no queremos que quien use nuestra librería se llene de extensiones por lo tanto es mucho más seguro para el código de afuera otra ventaja es que las extensions se incluyen en el autocomplete entonces si yo acá pongo is vean que me aparece mi is valid extension, por lo tanto es más fácil descubrir esta funcionalidad si yo tuviera una clase string útil y nadie me dice que yo tengo la clase string útil yo este método lo puedo pasar por arriba y por ahí no lo veo y me creo mi nueva implementación Entonces eso también ayuda también es útil que nuestras extensiones pueden tener comentarios y esa documentación yo la puedo ver acá abajo a la derecha vean que me está mostrando que bool identifier me muestra el string esta es la documentación por lo tanto en los editores tengo la documentación que yo le quiera poner es útil también porque nos permite ver de qué se trata este método que con las, con las string function eso no lo tenemos tenemos que ir a ver el código a ver si tiene algún comentario podemos crear extensiones sobre diferentes sobre todos los, cualquier tipo de datos sea del sistema o sea propio podemos agregar extensiones sobre widgets sobre strings es decir no hay restricciones sobre qué tipo de datos es el receptor también tenemos extensiones sobre tipos genéricos entonces por ejemplo yo puedo definir extensiones genéricas por ejemplo podemos decir que tenemos extensiones para listas de enteros y decimos que esto es para las listas de int, y acá podemos tener un mensaje que se llame, por ejemplo, int primer impar y esto que retorne está, first no es una función. Si, ¿Sí? entonces agarro agarro, yo que soy una lista, me agarro los impares y tomo el primero. Si yo por ejemplo defino una lista de enteros y puedo imprimir l.primerimpar si ejecutamos esto el primer impar es el 5 y me imprime el 5 entonces de esa forma yo puedo agregar un montón de funcionalidad sobre esta lista de impar ahora qué pasa si yo tengo una lista que es una lista de strings y si quiero imprimir el primer impar de esta lista de strings me tiro un error porque el primer impar no está definido para las clases de tipo string solamente está definido para las clases de tipo integer entonces eso también nos da una flexibilidad de poder definir cosas específicas para diferentes casos por último uno de los lugares donde más se va a aprovechar esto en el futuro es en las clases que generan código, como por ejemplo esta librería que permite serializar a json. Si queremos usar esta librería, lo que nos, nosotros tendríamos que hacer es copiar esta annotation y ponerla en nuestra clase Acá me va a fallar porque no tengo la librería importada, pero no es importante. Y con eso ya estamos marcándole al plugin de generación de código que tiene que generar clases para serializar esto a JSON y leerlo de vuelta. Pero la librería para que eso funcione nos obliga a utilizar estos dos, agregar a mano estas dos líneas. Uno es un factory para crear una persona desde JSON que utiliza una clase que es guión bajo pesos, que es la clase autogenerada y otro método es un método que se llama to.json que utiliza de nuevo la clase pesos eh, guión bajo pesos para pasar a json nuestra nuestra clase si ¿sí? acá en realidad perdón, deberíamos poner demo esto seguramente me va a generar un demo json así, me lo, así es como me lo generaría ahora si tenemos los extension métodos y la librería está preparada para eso yo no debería tener que agregar esto ya que mi librería podría autogenerar algo como extensions demo to json con demo y acá me podría generar los métodos factory y to json al ser un extension method en cualquier lado del código si yo tengo una instancia de demo y llamo a to json con eso debería Funcional. y de hecho eso es lo que están haciendo muchas de las librerías en Flutter esto nos puede ser útil en nuestra aplicación cuando por ejemplo hacemos cosas todo el tiempo por ejemplo una cosa que hacemos mucho en Flutter es navigator.off.context.pushnamed por ejemplo la verdad que esto termina siendo eh, un montón de código que repetimos por dos lados entonces nosotros podemos escribir si queremos sobre esta extensions podemos generar un mensaje por ejemplo que se llame namer y luego así acá adentro utilizar el navigator of this para acceder, al, para acceder a esa ruta desde afuera esto quedaría que si tenemos un context por ejemplo en el método build directamente hacemos context.pushnamed barra login y eso también nos va a limpiar nuestro código en un montón de lados. Obviamente esta extensión yo la haría privada a mi aplicación no sería lo que forzaría a utilizar en todos lados por lo tanto le podemos poner un nombre y mantenerla privada en algún lado de nuestra aplicación para poder utilizarla y así acortar un montón de accesos. Obviamente esto tiene sentido si Usamos mucho Navigator of name si lo usamos dos veces en todo el código no tiene sentido generar una extension. Por lo tanto hay que tener un poco de criterio para que después tampoco se vuelva a un mar de extensions method por todos lados que sean difíciles de manejar. Alguien que está usando mucho esto es el autor de Provider. En el próximo episodio vamos a ver cómo esto puede mejorar muchísimo a Provider y a la legibilidad de los consumers y de las factories por lo tanto no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ese episodio por último y no menos importante recuerden que esta es una funcionalidad opcional si les resulta complicado o por el momento no les sirve o no le ven el uso la pueden ignorar y seguir programando como siempre esto no les va a cambiar nada es simplemente una forma de mejorar la legibilidad de nuestra aplicación y donde más va a servir es en las librerías que generan código automáticamente para modificar nuestras clases, ya que van a poder crear métodos a nuestras clases sin tener que pedirnos a nosotros que las modifiquemos. Así que bueno gente, espero que les haya gustado aprender algo nuevo del lenguaje. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.